hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel hoy <ríe> hoy espero que se vea voy a enseñaros un, unas compritas que he hecho en un bazar de aquí de de chiclana vale mira como muchas me habéis preguntado por el bazar donde yo voy voy a varios en verdad ...pero este es el que más me gusta... ...este está en la salida de Chiclana... ...en la antigua... ...lo que era antes... ...la antigua Nacional 340... ...saliendo de Chiclana San Fernando... ...las imágenes son del Google Map... ...este bazar tiene de todo... ...tiene muebles... Mmm, ...tiene ropa... ...aquí es donde yo cojo la ropa... ...zapatos... Con, ...bueno y ya... ...decoración, complementos, flores... ...bueno de todo electrónica tiene ya de todo mira tiene aparcamiento propio tiene entrada y salida del aparcamiento os lo estoy enseñando por si no sé alguna que sea de la zona se sabe ya os digo que está en la última rotonda pues saliendo de chiclana veis tiene también una rampla de acceso para las personas que Vayan en silla de ruedas o que les cueste subir a escalera y tal. tiene acceso pues para ello. Vamos. Mm, está muy ordenadito las cosas como son y es muy limpio. No es el clásico bazar donde todo está apuñado. También es verdad que a lo mejor es un poquito más caro que cualquier otro. Bueno, pues aquí os lo, lo dejo para que lo veáis. ¿Vale? Y, y paso a enseñaros ya directamente lo que he comprado allí. mira Compré estas piedrecitas que son adhesivas y llevan en medio una perlita rosa, lo había de todos los tonos y yo las compré en, en rosa. Me costaron a 1,19 y traen pues una pila, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues 7 por 3, 21. ¿Veis? Compré esta otra que me gustaron mucho. También lo había de todos los tonos y yo opté por coger este y este porque ahora pues si después me toca hacer algún correo de San Valentín o algo. Y para Navidad en rojo también vale el rojo y tiene reflejitos dorados. Me costaron a unos 1.19 cada uno Y me parecieron monas y las cogí. Compré estos dos paquetillos de flores en blanca y yo después ya pues si me hacen falta otro color, pues ya las pinto ¿vale? entonces cogí esta, que el paquete pues no pone lo que vale bueno, pues esta, dos paquetillos cogí porque las flores de todas maneras se gastan así que había de muchos colores, pero yo nada más que cogí ese tono mira, encontré que yo ya, ya tenía pero he gastado mucho estas navidades y entonces lo he vuelto a encontrar y va pues me voy a llevar. Mira, esto, que son las pegatinas que llevan agua adentro, llevan también, algunas llevan estrellitas, otras llevan lunaritos, me costaron a 99 céntimos y cogí esta que ya la he tenido. Esta precisamente no la he tenido. ¿Ves? Esta no la había visto nunca. Y entonces la cogí, cogí esta que tampoco me acuerdo muy bien si la tenía o no estas costaban a 99 céntimos y esta que sí, es que un tampoco la tenía <ríe> no pero yo cogí otra a lo mejor no la cogí porque dije bueno como ya la he tenido pues por cambiar es que sabéis qué pasa que después yo las manos en los intercambios y, y no voy a ser que le toque a la misma persona dos veces el mismo decorado entonces pues procuro ir cambiándola había una que traía un buzón pero esta por lo visto mmm, yo ya la tuve mmm, y ya no la he cogido. Mira, compré para volver los paquetes transparentes. Cogí de estos de luces que aquí en este bazar estaban más baratos que donde yo lo cogí en Puerto Real y aquí costaban más baratos y cogí por ejemplo mira este que es color rosa vale este que es cálida y este que es también cálida es que cogí también a ver este que es cálida también tres este que es azul vale y cogí dos azules y dos rosas a ver este es azul también, claro, no vaya a ver nada, yo digo porque lo pone ahí, que si no tampoco, porque no soy adivina este es rosa, dos rosas y ah mira, y encontré mira, esta que eh, no, esta no pone las luces yo creo que es de colorines, eh, España pues a vaso, ¿ves? y es para ponerlo en la parte baja de una botella de un vaso y no se ve, no van los led dentro, sino que van a lumbra, tiene que ser de cristal o transparente vale Y alumbra de abajo para arriba. Esto se le pega en el culete del vaso y, y alumbraría. Y este, que este también es para los culetes, los vasos, las botellas. Pero este mmm, va como embutido. vale Y, y me parecieron monos. Y digo, bueno, pues probar Me traje nada más que... Nunca lo había visto. Me traje nada más que uno de cada a ver cómo funciona. mira cogí en la parte de la fiesta estos corazones que llevan dentro diamantitos en rosa, tam, en rosa, por eso el color rosa veis llevan, son diamantitos en rosa cogí este, que lo llevan diamantitos multicolor, son corazones veis y cogí este, que ya son unicornio y trae estrellitas en lila, en rosa y son holográficas también, mira y son dos unicornios. Y también cogí estos corazones. Que llevan. A ver, estos son diamantes también, no sé. Sí, llevan diamantitos en azul. Y son holográficos. Y cogí esto. Que esto es para echárselo. Son con. Bueno, confeti. Para echárselo en los, en los paquetes. Eh, rosa. Este es rosa. Y después también me compré esta etiqueta adhesiva que cuando me hacen falta nunca la, nunca la encuentro porque muchas veces cuando estampo el sello no se ve en, en el papel porque no se ve, porque el papel es oscuro o no se ve entonces pues para estampar aquí mi sello y después pegárselo al trabajo por eso lo he cogido, se me ha hecho falta un par de veces y la verdad es que no tenía y dije bueno pues mira Mira, también compré eh, papel crepel de 50 centímetros de, de alto y de largo tiene 2 metros y medio. Y no recuerdo tampoco que me costó, lo compré en rojo para ahora también por si sí en San Valentín, pero ya os digo que también para Navidad, pues también valen. Eh, también compré en ese bazar estas cajas con separador organizativo. Me costó 3,59 y es muy grande. Voy a abrirla, ¿eh? Sí. Ah. Y yo me estuve fijando... Porque pasa que, claro, no podía abrirlo. Que esto no se quitara. Pero sí, se quita. ¡Ah! Pues yo la quería que no se quitara. Y compré esta otra. Esta es como... Esta vale 2,49. Y esta es como las de, la del... Como las del Tede. ¿Veis? Pero que me gustó porque... Esto es lo que pasa que lo que me gustó es que tiene... Esto es muy, muy grande, muy amplio. ¿Veis? Y me gustó por eso. Pero esta yo creía que es que esto no se quitaba. Y estuve haciendo una zona así, a ver. Pero porque, me, porque he escuchado que las que se quitan esto, se cuelan por ahí debajo las cosas. Esta me costaron 3 y pico, que ya lo he dicho antes. 3,59 y esta 2,49. Pues esto también de allí. Y compré. Estos botoncitos que me gustaron mucho son de color celeste, pero no es celeste, es añil. ¿Veis? Mirad qué bonitos son. Y traen una tira. Y me gustaron y los cogí. Estos me costaron 69 céntimos. Lo ahí detrás. Por eso lo he dicho. Lo ponéis. Que son pompones y cogidos paquetes. Iguales, porque los quería iguales. ¿Veis? Cogidos. Valían a 99 céntimos. Y traen rosa, color carne y, y celeste. Este es el celeste. Y cogí dos. Porque digo, bueno, con uno muy poco, tramo muy poquillo. Encontré de y estas cuentas que parecen como cruces, mariposas, flores y cogidos. Y costaban 79 céntimos. Está aquí el precio. Y he encontrado el, el que yo digo que yo tenía, el del buzón, ¿veis? Pues ya están los cuatro modelos, ¿veis? Que trae eh, la bola, el muñeco de nieve, el buzón, papá Noel y un pajarito, ¿veis? Y digo, bueno, pues como ya lo he gastado este, este año, encontré estos corazones, también que me gustaron un montón... ¿Vale? y me costaron 79 céntimos son corazones valorio y trae en rosa uno amarillo celeste, lila y rosa pero había de colores es que es aleatorio cada paquete tiene unos colores bueno, este cogido que ahora aparecerá mira cogí esto estas piezas cogido que esto se forma una cadena son con colores pero transparentes entonces, van abiertas por ahí y tú juntas una con otra, las metes y puedes hacer, sin que se partan, y puedes hacer una cadena. Como la cadena que llevaban los niños antes de los chupetes, pues igual. Y vienen, pues igual, aleatoriamente, de los colores, pues según el sobre. mira cogí estas, que son iguales que los corazones, pero son estrellitas. ¿Veis? ¿vale? Es lo que os digo, que según el paquete, así van de colores, no y son estrellitas son muy bonitas porque los tonos son súper pasteles hasta el amarillo es súper pastel es muy bonita igual 79 céntimos la bolsa cogí dos de estas florecillas que brillan un montón son como parecen como las boyas parecen parecen lindas. Y cogido. 79 céntimos. Están facetadas las caras. O tienen alguna talla así más grande. Tampoco mucho, ¿eh? Y da mucho brillo. Los corazones, ¿veis? Y es lo que os digo. Aquí, por ejemplo, hay más rosa que celeste. Y aquí hay más celeste y rosa y apenas tres creo. ¿Veis? Cogido paquetes también. Cogí estos que son flores, mirad qué bonitas. También he cogido, que ahora aparecerán. Todo van vale el mismo precio, 79 céntimos. ¿Veis? Este. Estas pelotas, mirad qué monas, son muy pastelitos también. 79 céntimos y cogido. Y estas son, no son muy muy grandes, pero. Son bastante apañaditas, ¿eh? Y el agujerito que tiene es gordito. ¿Veis? Igual. Cogido. De bola. Cogí estas dos. ¿Veis? Lo mismo. Aleatoriamente. Los colores. A 79 céntimos. Y tienen un montón de brillo. Me recuerda el brillo que tienen las cuentas de, de Teddy. Es chulísima, ¿eh? Mira. Estas que son más chiquititas. No son iguales, se parecen más a esto, ¿vale? Que a las brillosas, esta mmm, casi no tiene Llevan como si fuera por dentro un poquito de, de pasta, pero son muy bonitas, ¿eh? Cogí dos, igual, 79 centímetros. A ver si cogí estas dos también, que se parecen también a las estrellitas, ¿veis? mira y estas valen igual, todas valen igual estas que parecen que son de cerámica, es plástico igual, 79 céntimos y el, el brillo que tiene, tú lo ves y parece que estás viendo una pieza de cerámica horneada ¿vale? horneada pues así y es muy bonito, eh tienen un brillo muy bonito ya os digo, parece cerámica horneada estos que son lacitos de un montón de colores. Yo no sé si de esta nada más que me traje una, porque nada más que he visto una. Me parece súper chula. Tienen un montón de brillos y son lacitos. Vamos a ver. me enseño. Yo por aquí, pero no la A ver, mira. Traen en malva. Esto parece un celeste. Sí. Celeste. En rosa en lila, que es esta en verde y en amarilla y estas son lilas y trae esta es azul, y trae una solamente así como, mira son botones porque por detrás lleva así el agujerito, yo creo que son botones ¿eh? y son muy monos, ¿eh? es verdad eh, igual que estas bolas pero sin brillo vale, como si estuvieran hechas de cerámica pero sin brillo esta, mirad qué bonita, qué colores más chulos, mates, pero son muy bonitos. Creo que, que a mí me gustaron mucho. Rosa no había y no trae ninguna, lo que más es terracota parece, este tono. ¿Vale? Trae verde aceituna, celeste, un, un verdecito azulado, terracota o lila, pero vamos, a ver, mira. Cogí estas bolas, que estas sí parecen plástico, pero estas llevan en el centro un... A ver, llevan como sin pintar un redondelito, un círculo, ¿ves? Y estas que son iguales y en medio de la boda traen una estrella transparente, como si estuvieran sin pintar. ¿Ves? Uy, como me tiembla el pulso. Una bolita, o sea, una estrellita. Aquí aparecen las otras que os he dicho que eran de, de florecita, ¿veis? que había cogido dos, y mirad aquí por ejemplo no viene ninguna amarilla ¿veis? que aquí sí entonces, aquí vienen dos amarillas y aquí vienen lila que aquí también vienen dos lilas pero amarillas no vienen esta ninguna, ¿veis? son muy son muy pasteles mira de las que os he enseñado antes me traje esta que, esta, ¿veis? hace tres estas tres pero por qué porque en alguna tiene más colores que de otra y si me hace falta para no quedarme coja pues cogí estas tres después mirad, estos son unicornios vale que también son más plasticosos pero no están feos mira tienen un brillo muy bonito los colores son neutros no, no son unos colores chillones Mirad, cogí estos círculos, que también son cuentas. Cogí esta estrella Que me gusta más la otra, pero bueno. Cogí estas bolas, mirad qué chulas. Son bonitas, ¿verdad? Son muy chulas. Dará reflejo, pero porque brilla, ¿eh? Mirad, y esta en cristal con colores, también muy bonita, ¿eh? Muy, muy chulas. Y estas, que son como bolas del árbol de Navidad, traen seis. Estas no se mueven lo que lleve adentro. Bestiazo. Son como las bolas son como pechales, que de que color. Y van que ¿Sí? llegan como de una um, blanca. Pichales? Y para mí, que yo no sé Así que se mueven. Mira. Pues trae right. dos azules, it. dos lilas, dos rosas. Mira. Y aquí lleva, pues, para el colgajo. El gancho para colgarla cogí esta, que esta también son bolas de cristal facetadas y tienen el mismo gancho que la que, que esta, pero mira, veis, que tiene, están facetadas, tienen talla por las caras, están talladas, y entonces hace que tengan mucho brillo. A ver, mira, cogí que encontré, cogí los paquetes, y bueno, pasan valentín, tin, tin, tin, tin, tin, de esta llevan agujeros, ¿cómo se llama?, lentejuelas, ¿veis?, de corazones, que vienen multicolor y además son tornasolados, cogí dos, y después me encontré esto, esto ya es confeti, no es lentejuela, aunque es durito, ¿veis?, y cogí una de esta, y este que también es confeti, va así, son círculos, ¿eh?, Transparente, veis lo que pasa que holográfico. Lo encontré la primera vez y yo no estoy muy convencida porque lo he visto muy grueso. Encontré imanes ¿ves? y cogí dos pares y lo había más chiquito, pero más chiquito. Digo, anda, pues esto. Pues ya eh, lo que he cogido, tasele y cosas de esas, he cogido estos charms que son de bronce, que son bichitos de luz. ¿Y cuántos traen? No sé si lo pone aquí. No, no lo pone. Lo voy a ver porque me voy a sacar cosa que si no. Así que ocupan mucho espacio. Vale. Creo que traerá unos 10, ¿no? Aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10. Y son. Eh, mira, bronce. Y son bichitos de luz. Después cogí estos que son alfileritos. 0,59 céntimos. En dorado. Estos son pequeños. Estos son los largos, largos. ¿Veis? A ver. A ver. Que de este solamente cogí uno. Este, es que como, claro, el pincho rompe el plástico. Y la mitad de los de ellos estaban estaban destrozados, cogidos. Más o menos. Cogido a 59 céntimos. Dije, bueno. Después cogí eh, las caperuzas en plata, ¿veis? Eh, para bolas y colgajillo Las caperuzas en plateadas las estuve buscando en dorada, pero no la había. 59 céntimos. Son unos cabujones, son bonitos, porque pasa que son no son muy grandes, son chiquitos. Compré esto, que traen Que son para... Tipo pan. Estos son grandes, estos son grandes ¿sabes? Para hacer de los lazos. Pero vamos, el lazo, trae 4, 6, 8. Estos son para poner los lazos los, los más anchos, como pueden meter más lazos. Encontré estos que son elefantitos en dorado, que traen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que traen 6. Y después compré esta cadena en color bronce vale 59 céntimos y compré esto en dorado para coger los lacitos vale para hacer piezas y igual bueno, costó 59 céntimos y esto claro trae más que lo otro pues esto es lo que cogí del bazar de esta mañana en verdad es que esto yo nunca lo había visto y la verdad es que me emocionó porque como no compré la, la pelotita de cristal esta de plástico y yo juraría que se movía pero por lo visto no son fijas creo que son muy monas y que la próxima vez que venga pues igual que no hay de más de cristal pues no de esta. Así que dicen, pues me voy a coger un paquetillo, no las de las cuentas más porque las cuentas llevan más. Pero en realidad piezas, las piezas grandes, como mucho lo puedo poner, porque si no, es, es mucho. ¿Veis? Y cogen aquí. Muy bien. Voy a ir metiendo las cositas para que no me ocupen tanto la bolsa. Llevo solamente en las cajitas y ya está. Y yo creo que esto no se me va a meter por debajo de las de la piezas móviles. Bueno. Pues nada más, chicas. Muchísimas gracias por pasar a verme. Si os ha gustado y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras. Y gracias a las que siempre estáis ahí, bueno que siempre me veis. Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima. Chao. ¡Qué torpe! qué que machacarlo, machacarlo con fuerza ahí a todos. <tose> Encontré que un canal, sus papeles, sus toquetes y sus compras a granel, intercambio regalito, truco, regales, de regalitos por regalos bien La amistad en susuros de papel. Hola bueno la grande, cuando sale la grande.